una vez más en Vos. Amén. Tercer día. Honremos hoy a Santa Margarita María como a la Consoladora del Corazón de Jesús. Un día Nuestro Señor se presentó a ella como el Eche Homo, todo desgarrado y desfigurado, diciendo no encuentro a nadie que quiera darme un lugar de descanso en este estado de sufrimiento y dolor. Yo le ofrecí el corazón que él me había dado para servirle de descanso. ¿No podemos en esto imitar a nuestra santa? La práctica de hoy, besar, las llagas de nuestro Crucifijo con verdadero espíritu de contrición. Y la máxima de la Santa, Para aliviar a mi Jesús en los desprecios, injurias, sacrilegios, profanaciones y otras indignidades que él recibe, no me quejare ni excusare.